Sábado de la semana 30 del tiempo ordinario, el Evangelio según San Lucas capítulo 14, versículo 1 y del 7 al 11. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sé que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar de este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo acércate a la cabecera, entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado Y el que se humilla será engrandecido Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús Para comprender debidamente lo que representa este relato Es necesario recordar que el valor más apreciado en las culturas mediterráneas del siglo I No era la riqueza, sino el honor Además, las distinciones y las categorías se manifiestan sobre todo en, con ocasión de las comidas y banquetes. La comida es habitualmente una de las principales formas de marcar las diferencias entre los distintos grupos sociales. No es la misma posición y la actividad de los esclavos que de los invitados. Jesús invierte todos esos ordenamientos y en la cena de despedida se puso él mismo a lavar los pies a los comensales, es decir, hizo de esclavo, siendo el Señor y el Maestro. Todo esto sucede en, en casa de uno de los principales fariseos y con existencia de bastante de ellos. Es decir, lo que nota Jesús es que los observantes integristas, que eran tan rigurosos para el cumplimiento de las normas religiosas, se daban prisa para ponerse los primeros y por tanto para dejar a los demás detrás de ellos. De nuevo nos encontramos con lo de siempre, la religiosidad integrista endurece el corazón humano, desde el momento que antepone la norma a la dignidad o felicidad del otro, el corazón del hombre, en la misma medida en que se sacriliza, en esa misma medida se deshumaniza. En el contexto de un banquete, Jesús da tres enseñanzas sobre las virtudes que deben tener sus discípulos. Lo hace por medio de las parábolas, como es su costumbre.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 Usano. No se trata de preceptos sobre normas de hospitalidad o de urbanidad, sino de comparaciones de las que se hace extraer una enseñanza. La primera, que es lo que solamente vamos a ver, la primera enseñanza se refiere a la humildad. Lo que buscan los primeros puestos era algo característico de los fariseos. Jesús Santo les echa en cara. Dice, hay de ustedes que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y hoy y siempre les invita a elegir los lugares más humildes. La lección se resume al final, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido. Es decir, en el reino de Dios nadie no ocupa los primeros lugares ni por derecho propio ni por cortesía. Los primeros lugares los ocupan quienes se hayan puesto al servicio de los demás. Y la verdadera gloria es la que se recibe de Dios y no de los hombres. Los que se glorifican a sí mismos, en cambio, solo terminarán recibiendo humillaciones. Siempre debemos dejar que sea Dios mismo quien nos honre y no tomar la honra por nuestra cuenta. María Santísima es más es grande Precisamente porque se presentó como la humilde sierva, y es desde ahí donde Dios la levantó hasta convertirla en modelo y arquetipo de la iglesia. Si fuéramos humildes, seríamos más felices, nos llevaríamos menos disgusto, seríamos más aceptados por los demás, a los vanidosos nadie les quiere, y más agradable a los ojos de Dios, Él prefiere a los humildes el Señor los bendiga. Ven y descansa en Dios, en Dios y que Dios sea Dios. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo